El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 18. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ER. En este caso tenemos el verbo correr. En pretérito o pasado nos va a quedar así. Yo corrí. Terminación y. Tú corriste. Iste. Él, ella, usted corrió. Y yo. Nosotros, nosotras corrimos. Imos. Vosotros, vosotras corristeis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes corrieron. Ieron. In this video, we are going to study the following regular verbs ending in ER in past tense or preterite. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. 1. reconocer 2. remover 3. aborrecer 4. absorber 5. adormecer 6 aparecer 7 ascender 8 resolver 9 compeler 10 conceder 11 desconocer 12 retorcer empezamos con el verbo reconocer yo reconocí Tú reconociste, él, ella, usted reconoció, nosotros, nosotras reconocimos, vosotros, vosotras reconocisteis, ellos, ellas, ustedes reconocieron. Julio reconoció al asaltante fácilmente. Remover. Yo removí. Tú removiste. Él, ella, usted removió. Nosotros, nosotras removimos. Vosotros, vosotras removisteis. Ellos, ellas, ustedes removieron. El dentista le removió dos muelas a Karen. Aborrecer. Yo aborrecí. Tú aborreciste. Él, ella, usted aborreció. Nosotros, nosotras aborrecimos. Vosotros, vosotras aborrecisteis. Ellos, ellas, ustedes aborrecieron. Yo aborrecí ese hotel. Mi estadía no fue buena. Absorber. Yo absorbí. Tú absorbiste. Él, ella, usted absorbió. Nosotros, nosotras absorbimos. Vosotros, vosotras absorbisteis. Ellos, ellas, ustedes absorbieron. Las plantas absorbieron los minerales del suelo. Adormecer. Yo adormecí. Tú adormeciste. Él, ella, usted adormeció. Nosotros, nosotras adormecimos. Vosotros, vosotras adormecisteis. Ellos, ellas, ustedes adormecieron. Yo adormecí al bebé con una canción de cuna. Aparecer. Yo aparecí. Tú apareciste. Él, ella, usted apareció. Nosotros, nosotras aparecimos. Vosotros, vosotras aparecisteis. Ellos, ellas, ustedes aparecieron. Un conejo apareció de la nada. Ascender. Yo ascendí, tú ascendiste, él, ella, usted ascendió, nosotros, nosotras ascendimos, vosotros, vosotras ascendisteis, ellos, ellas, ustedes ascendieron. Andrés ascendió a la montaña con facilidad. Resolver. Yo resolví, tú resolviste, él, ella, usted resolvió, nosotros, nosotras resolvimos, vosotros, vosotras resolvisteis, ellos, ellas, ustedes resolvieron. El maestro resolvió el problema fácilmente. Compeler, yo compelí, tú compeliste, él, ella, usted compelió, nosotros, nosotras compelimos, vosotros, vosotras compelisteis, ellos, ellas, ustedes compelieron. La madre compelió a su hijo a pedir perdón. Conceder. Yo concedí. Tú concediste. Él, ella, usted concedió. Nosotros, nosotras concedimos. Vosotros, vosotras concedisteis. Ellos, ellas, ustedes concedieron. Yo concedí permiso para hacer la fiesta en la casa. Desconocer. Yo desconocí, tú desconociste, él, ella, usted desconoció, nosotros, nosotras desconocimos, vosotros, vosotras desconocisteis, ellos, ellas, ustedes desconocieron. El perro desconoció a su dueño. Retorcer. Yo retorcí, tú retorciste, él, ella, usted retorció, nosotros, nosotras retorcimos, vosotros, vosotras retorcisteis, ellos, ellas, ustedes retorcieron. Pedro retorció el alambre con un alicate.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 18. El tiempo pasado en español.